Orando primero por los José, San José, el papito de Jesús, por todos esos papás corazón que hay. hay que, y mamás corazón. Así que le pedimos a José que los ayude, que así como él humildemente estuvo al lado de Jesús. Imagínense ese padre. En, la carpintería, enseñándole a Jesús con el martillito, tómalo así, clávalo. ¿Cuántas veces tiene que haber consolado a Jesús? Y Jesús ha llegado al lado, papito, papito, me duele, me clavé el dedito. ¿verdad? Lindo, imaginemos si eso es, esa es la vida familiar que tuvo Jesús con José. Y veamos, sale muy poquito en, en, en, en la palabra de Dios, porque él era una persona humilde, calladito, a hacer un papel... Silencioso. Y ojalá también nosotros, tú y yo, hagamos ese papel silencioso, pero llevando y cuidando al Señor. Mira, aquí en la escena, cuando le van a avisar a los pastores que Jesús nació. Y los pastores, después que se volvieron los ángeles, le dijeron: Vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre, palabra de Dios, a María, con José, acostado en el, ahí con el Señor, con Jesús, abrigaditos, preocupaditos de él, y después quedaban admirados de lo que decían, que lo que decían de él, y más humilde, José y María más humilde, me de decir, hoy mira el hijo que tenemos! Y oh, no humildemente, ahí Así que aprendamos, hermanos queridos, de José y de la mamita virgen, esa humildad del servicio, esa preocupación. Y recordemos que el Señor ha dicho, lo que le hagas al hermano me lo haces a mí. Entonces, si nosotros pensamos que el hermano es Jesús, Cómo José ayudaba, apoyaba a Jesús. Bueno, hagámoslo mismo. Dijámosle, José, ayúdanos a nosotros a ayudar a los demás, a todos esos Jesús que están ahí, a lo mejor, botaditos en la calle, a lo mejor dentro de nuestra familia tenemos a tantos Jesús que están ahí sufriendo. Y cuántos Jesús están sufriendo por nosotros porque fuimos hirientes, porque no nos preocupamos, no les dimos el cariño. A lo mejor pensábamos que dábamos todo, pero siempre ellos están en su corazón que algo no les llegó. Así que, digámosle a José, ayúdanos. Ayúdanos a entregarnos 100% al Señor como tú lo hiciste. Y en la humildad. ¿Ya? Así que, y esos papitos corazones, ojalá hayan muchos papitos corazones, ya, que son realmente, no los engendraron. Pero el Señor se los ha puesto en el cariño y ellos le han dado todo el cariño. Y pidamos también por los que no son tan papito corazón, ya, y que en vez de asumir ese maravilloso rol que el Señor les ha permitido, van en la violencia, van en los abusos, van en lo que no corresponde. Así que hermano querido, tu oración, mi oración por todos los José, por todos los José corazones, los papás corazones, las mamitas corazones para que nos fortalezcan y para los papitos y mamitos corazones que no actúan bien para que el Señor les dé la luz y San José los ayude a llevar a todos el camino de su hijo amado que es el Señor. Aprender a amar, un día más, para adorarte, un día más, para sentir tu amor. Un día más Para aprender a amar Un día más